José Luis González resultó herido a machetazos en medio de un confuso incidente ocurrido en el sector Cristo Rey de este municipio. Yo estaba en la esquina de mi casa, tú sabes que me ha dicho de allá, de Cristo Rey, sí. y un elemento llamado este, Giovanni eh, me dijo, tú eres un hablador, Digo, ¿por qué tú me dices hablador? Me dice, tú eres un hablador, me dice, "Espérame ahí, Digo, no, yo voy a estar aquí porque esta casa es propia y aquí no me voy a ir, ¿me entiendes? Cristo Rey? En Cristo Rey, frente al edificio de Uva, entonces él... Desde que llegó, yo estoy desarmado porque yo no tengo problemas. Yo una vez me entró, me entró el machetazo. Me tiró por ahí, eh, me cortó la cabeza. Yo me metí el colmadito que hay en la esquina de mi casa. Hay una silla de, de plástica. Yo agarro la silla y me está tirando el machetazo. Yo agarro la silla y estoy parando el machetazo con la silla. Me cortó por ahí atrás y me cortó la cabeza. Y Este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad para NTN. Su noticiero regional...